Como dije recién, no tengo nada claro. ¿Qué novedades ha habido en las últimas horas respecto al futuro de Leo Messi? Me gustaría después, si, si pasa o no, no lo sé. ¿Se quedará en París o aceptará la oferta multimillonaria de Arabia? No pienso... En, en cómo terminará. Bueno, vamos con la última hora del futuro de Messi que ha dado un cambio en estas últimas horas y es que hablábamos días atrás de las informaciones que llegaban desde Arabia Saudí respecto a una oferta multimillonaria del Al-Hilal o incluso de otro equipo del país con el apoyo del Estado de Arabia detrás para poder financiar esa brutal oferta al argentino todos estos rumores se han ido dando teniendo en cuenta también que este próximo 19 de enero se celebra el amistoso entre el parís saint germain de leo messi y un combinado de estrellas del al Nasser, el nuevo equipo de cristiano ronaldo y el al hilal que sueña como decimos con tener en sus filas a leo messi muy pronto hay una expectación tremenda alrededor de todo esto ha habido 2 millones de solicitudes de entrada para el partido y es que la expectación es tal que incluso las entradas se agotaron en pocos minutos y ojo con este dato algunos empresarios árabes llegaron a ofrecer un millón de euros por entradas según reportan varios medios del país y es que la posible llegada de Messi al fútbol árabe ha sido una buena estrategia de marketing de cara al partido, por lo menos así lo ven desde el PSG. Donde hay total tranquilidad por el futuro de Messi y es que por lo que dicen no va a tardar en cerrarse el acuerdo entre el PSG y Leo Messi para la renovación del contrato del argentino. Otro posible destino para Messi que lleva en boca de todos ya desde hace mucho tiempo es la MLS americana. Desde ahí ha llegado un nuevo mensaje para Leo Messi de un compatriota de Alan Velasco y es que el argentino comentado lo siguiente sobre la posible llegada de Messi sería una absoluta locura así lo dijo en una entrevista a Efe y dijo yo como jugador de la MLS quiero que venga pero bueno él ahora está en PSG supongo que estará feliz así que todo lo que a él le haga feliz bienvenido sea soy argentino amamos a Leo así que lo mejor para él siempre así lo añadió en relación a los rumores que vinculan a Messi con la MLS y ya para acabar otro mensaje a Leo Messi en este caso de otro campeón argentino de Kevin Benavides nuevo bicampeón del Dakar que le ha dejado este mensaje le quiero mandar un saludo para Leo Messi a toda la selección de Argentina de que bueno yo pude ganarle Arabia Saudí a y Lo dijo entre risas: el piloto argentino Benavides le ganó la partida a los desiertos de Arabia Saudí y a todos sus rivales, tras llegar lleno de motivación a atacar por la victoria en el mundial lograda por Messi y Argentina.